Pues ahora sí, gente, ¿qué tal? Estamos soy Vale chicos. Sean bienvenidos a este nuevo video. Nos, nos, nos encontramos jugando Pinturero 2 ahí con los panas de que van a estar en Gameland. Ahí ya os pueden ir viendo. Ahí hay ya tres de los que envían la aviatura. Les van a poner aquí quienes son. Güey? Pues aquí, ¿Quiénes son? Entonces, gente, vamos a estar jugando Pinturero 2 con estos inútiles, vagos, negros. Pero bueno, este, den like al video. El video de ayer tuvo un buen apoyo. Así que gusta bastante eso. Eso gente, bastante cosa y este video también va a tener la misma estupidez y la misma vaina. Así que, sin nada más que decir, vamos para allá. Listo, mapache, service. Y el <risa> <risa> <risa> <risa> eh, Pucha. Bueno, señores, se viene el Leonardo da Vinci. Entonces, señores, a ver. Eh, aquí está un man, ¿no? Este, este man, este, este huevoncito. ¿No? es aquí. Mis ojos ese es un, este es un man. <risa> y este y este man, entonces lo que tiene, tiene aquí y este man tiene aquí un papel, ¿no? Bueno, <risa> solo quiero ser un chico hermanan Entonces, entonces él él él el El man tiene un lápiz, ¿no? Boludo? Tiene un lápiz, ¿no? Y él va a hacer algo. Y él va a, y él está haciendo algo. Eso, Sar Sarvi lo hizo, Sarvi lo hizo. Facilísimo. <ríe> Eso, Pachi. Esperemos a que Lora le agarre. Y él está. Eso, listo. no. Como siempre, encabezando. Como sí, siempre. Pero, claro, hermano, la otra vez es, estamos jugando y vas de último. Jejeje. <ríe> eh, la, la última que has de último. Sar Sarvi La envidia te corrobete en Benina, te manda. El odio sin sentido te hace ser una ¡Apache! Amigo, soy el que peor va, ¿no? A ver. Te preocupa el copyright, no le preocupa que hay, digamos, negros. <risa> <risa> Yo, manito, si de una pizza estaría perfecto. Ah, ¡Putos armis! ¿Qué es? Está facilísimo, está facilísimo. Vea mierda, weón. Andrade no escribe, sino que le mete un puño al teclado para <risa> que escriba por sí mismo. <risa> no, no, no me Ay, más le clopo. da la cabeza de Torlito. Calor, perre, calor. calor! Nora. No, claro, mano, esos rayos son calor. <risa> ¡Oh, <risa> ¡Oh no! Para, yo, yo lo descubrí por verlo del hijo de puta, porque claro, siempre está la pruebas decir, de que calor tiene el hijo de puta, <me risa> van. Claro, mano, yo voy viendo como tres un maldito rayo a 3 centímetros, voy a decir. ¡Guau! ¡Qué ah, calor! ¡Claro, usted es un tonto! ¡Indígena estúpido! ¡Ja, simios imbéciles! Que Osorio sea, siga dibujando No tenemos que dejar que Osorio siga dibujando Bueno, entonces, está Está este huevón, ¿no? Está este mancito. Y puto que me reportó Está este mancito, ¿no? Marica, primera vez que me van a dejar Que voy a poder dibujar y no me dejan entonces, Está este man, ¿no? Yo tengo una en el cielo, y y ahí y y... Este, y esta vaina Que es un virus, ¿no? Esto es un virus Esto es un, esto es un virus ¿No? <risa> <risa> <risa> y este man es algo para el virus Y esto tiene una palabra El que está aquí tiene una palabra Ectometro Ectometro Ectometro No, este man representa algo O sea, el vi para el virus El humano representa algo ¿Qué representa? ahora. <risa> y, lo, y lo veto. Si lo Mapache estuvo cerca, Mapache estuvo cerca, Mapache estuvo cerca. Es algo así parecido. ¡Eso! Ah, ya sé. Sí. Eso. <risa> <risa> ah. eso. Pero eso no es como un virus, o tonto. Eso es como un. con un parásito. No, no, no es igual, es igual. Virus, parásito, da lo mismo. No, da lo mismo, sí. No, vale. Da lo mismo. Sí, da lo mismo. Un... No, lo un virus, un parásito, da lo es mismo. Eso. Da lo mismo. Oye, no. Que sí. Que no soy. Que sí, imbécil de mierda. Es. Ese amor, ese amor... A ver, esto está. Ah, esto <risa> es critica. Es es ah, ya, yo soy y Yo que estoy de ti, desgraciado. Falsi también lo hubiera hecho, ahora no, le hubiera hecho lo mismo, desgraciado. Voy a no, radiar es que el una, ser de es, mañana. Es, este marica no lo.. Este marica no lo voy a dibujar. No, lo voy a dejar dibujar, lo voy a dejar dibujar. Ah, pues a no decir si lo dejas. ¡Ah! ¡Muerto y puta! muy feo, Ya, dejemos, dejemos, dejemos, dejemos a Lorita. Bueno, Y encima que yo le di piedad a y encima me traiciona así. Ya, no lo dice yo, yo fui el primero que le di. ¡Por qué huepucha, huevo! Eso está como muy fácil, ¿no? Aumentar sí, sí, la dificultad. Sí, sí, sí, sí. La no, sí, sí. Está muy fácil, ¿no? ¿Qué pero es así? Uy, ya me a meter la pi... ¡Denuncien, denuncien! No, no, no, no, no, ¡No, soy yo! Ah, ¡No lo hago en sus asquerosidades de dibujos! ¡Ada, me tiras! Y esas mierdas tienen... Y esas porquerías vienen así en unas navecitas así. Ya, con eso. ¡Ah! Que... ¡Listo! ¡Más fácil que tu hermano! <risa> <risa> Apache la voz. Y la escribió mono la primera vez. Y trata de... Es portugués <risa> me desgraciado esto, no. No, no, no, no, no. Le voy no, a poner una sencillísima. Le voy a poner una sencillísima. Aquí, aquí está Daniel, ¿no? Este es Daniel. ¿No? Mato en no. Ese es Daniel, ¿no? Es un chango. ¿Qué es un mono. Es, es un chango. Este es un chango, no es un es un changuito. Lago. Y hay una enfermedad referida a este chango. ¿Cómo se llama? Sencillísimo. COVID-19. <risa> y hay una Ay, enfermedad. Tío. Una enfermedad que le da tío, unas, tío. unos puntos. Eso. Sí, Sida. <risa> <tío. risa> sí como, como siempre ganando Como siempre carriando y ganando y... Perdimos Stark. Bueno gente espero que les haya gustado el video de hoy eh, No sé si lo pueda subir O sea, porque en el inicio dije que ayer eh, Hablo del video de ayer Porque pues ese video lo estoy grabando el día siguiente El video de ayer o sea, lo estoy grabando el 26 eh, Pero bueno, no sé eh, Si lo subo hoy Si se alcanza a, subir, si se alcanza a terminar de renderizar lo subo hoy Y si no lo subo mañana pero bueno gente, espero que les haya gustado mucho este video a todos, eh, me ha costado eh, iniciar grabar, de, de editar como de las 5, y son las 8 de la noche, así que espero que les haya gustado a todos mucho este video, y sin nada más que decir, gracias por ver, si llegas hasta aquí, comenta la palabra que está en pantalla, voy a empezar con esa vaina, ya sé que me van a joder por esta palabra, pero es que no estoy moviendo mucho con el video, pero bueno, sin nada más que decir, nos despedimos.